STETV San Juan, 11, Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico, deseando que estén bien. Les saluda Ángel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Ganar con Loto Cash es fácil. Y tenemos un ganador en el municipio de Manatí de un premio secundario por la cantidad de 25 mil dólares y cayó en el Supermax de Manatí. repito, cayó un premio secundario de Lotto Cash por 25 mil dólares en el Supermax de Manatí. Muchas felicidades al ganador o la ganadora. Para hoy lunes 3 de octubre de 2022, Powerball tiene un premio de 331.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 en el estudio. Baja el app de Lotería Electrónica, donde además de ver números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste. Vamos, ¿qué esperas? Bájala ya. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega 20X. Esta fiebre de oro y gana hasta 150 mil dólares. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos y ya celebrar con moderación. Demos inicio a los sorteos de esta noche. El primero. En mano y mucha suerte. Noche de muchos premios con lotería electrónica llega. El seis, el segundo es, repitió, el 6. El 6, el número ganador de pegados es el 6-6. Repito, el número ganador, el 66. Veamos ahora los números del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3. Para el sorteo de la noche le deseo mucha suerte. Llega el primero, comienza con el 4. El 4, el segundo, es el 5. Pega 3. Repitió el 4. El 4, el número ganador de Pega 3 es el 4, 5, 4 454 Veamos cuáles son los números de noche en el Pega 4. Busque su boleto si jugó Pega 4 para el sorteo de noche. Comienza con el 1, el 1, el segundo. Para el Pega 4 es el 3, el 3, el tercero. Esta noche repitió el 1. 1 y cerrando Pega 4 es el 0. El 0, el número ganador en Pega 4 es... Repito, el número ganador el 13-10. Ahora continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. Multiplicar esta noche. Número del multiplicador es el 3, el 3. Ahora pasaremos al sorteo de Loto Cash, que esta noche juega un premio de 1.110.000 dólares. ¡Mucha suerte! ¡Adelante con el sorteo! Busque su boleto, lápiz y papel. ¡Mucha suerte! Recuerde que con Loto Cash se lo lleva en un solo pago, sin anualidades. viene el primero es el 33, el 33. El segundo, el 15. El 15. El tercero llegó, es el 11. El 11. El cuarto, en camino, es el 7. El 7. El quinto llegó, es el 18. El 18. Y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Está aquí, es el 3. El 3. Anote los números ganadores esta noche en Loto Cash. Son 33. 15, 11, 7, 18 y el bolo cash fue el 3. Y esta noche con un premio de 120 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada. del Loto Cash con doble revancha. Mucha suerte. Viene el primero. Es El 25. El 25 el segundo es el 32, el 32, el tercero es el 13, el 13, el cuarto en camino, el 27, el 27, el quinto llegó, es el 29, el 29, y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha, es el 1, el 1, los números ganadores esta noche en doble revancha son...